Los sistemas de armas principales y secundarios del vehículo blindado T-72B3 fueron visados en el polígono de tiro al lábino por parte de los equipos de biatlón de tanques para pasar a la siguiente fase de las competencias en los Juegos Militares Internacionales Army Game. Las tripulaciones del equipo de Venezuela visaron el cañón de 125 milímetros, la ametralladora SNBT y la ametralladora coaxial PKT comprobando el visado por fuego a una distancia de 1.400, 900 y 400 metros de manera exitosa. Asimismo se llevó a cabo el sorteo para la competencia de relevo por equipo. Venezuela participará en el segundo día de la competencia por el tercer grupo, este miércoles 24 de agosto, ante el equipo de Kirguistán, reportó capitán Luis Cabrera, desde la Federación de Rusia.